chicos! Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Nicole para los que no me conocen y estoy con mi novio Trevor. Hola ¡Qué asado! <risa> bueno, mi novio y yo estamos muy emocionados oh. con este video que ya pueden ver por el nombre, es un unboxing que hemos querido hacer hace mucho tiempo, pero no teníamos al juguete nuevo pero... Estaba planeado ¡Llegó! ¡Por fin! Tenemos el DJI Spark que es uno de los drones más pequeñitos de la marca DJI no es un juguete, ¿no? no es un juguete. No, no es un juguete, pero yo lo llamo juguete tecnológico. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé, habíamos pensado en Sparky porque se llama DJ Spark. Pero ya hay mucha gente que le ha puesto Sparky entonces. Creo que vamos a tener que inventarnos. Así que si tienes alguna sugerencia, escríbelo abajo. Bueno, lo vamos a usar en los próximos videos y por eso estamos tan emocionados. Va a quedar chévere. Nos va a ayudar a hacer tomas aéreas. Hemos visto ya varios videos donde decimos, oh, qué chévere el, el, el plano, pero obviamente es con un dron. Ya lo podremos hacer con el DJI Spark. Vamos. Hemos visto en este video de YouTube que este dron, este, específicamente este, nos puede hacer Jedi. Interesante. Ahora Tenemos vamos a ver. el poder de la fuerza. Vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a hacer unboxing de este drone, vamos a contarles las características, las cosas que encontramos, que aprendemos, porque para esto ninguno de los dos ha tenido jamás un drone, es la primera vez, y no tenemos idea de cómo funciona, así que vamos a descubrirlo con ustedes y lo vamos a hacer volar por primera vez. Así que si quieres ver cómo funciona el poder de la fuerza, las características, el unboxing y el primer vuelo del DJI Spark, sigue viendo el video. Ok, esta es la caja. Está sin abrir, como pueden ver. Ahí está el seguro, el sello, como quieran llamarlo. Está todo intacto. Recién salidito a la fábrica. Ahí está Trevor abriendo la caja, gracias Trevor. Tres intentos. ¡Ay, me muero! ¡Qué emoción, Trevor! Al fin. A ver, ¿qué es esto? Hay dos cajas. Supongo que la grande está en el dron, y el otro bueno, no sé. A ver. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué trae adentro? ¿Qué trae? Vamos a abrirlo. Ajá. Es una caja que parece tecnopor, pero un poco más pro. Un poco más de calidad, ¿no? Sí. Y la otra caja eh, son Spark Instructions. O sea que debe haber un montón de papelitos adentro. Ya, vamos a leerlo después. Sí. Pero con, con propiedad. Así es. A ver, ¿qué hay? Un montón de papeles y... Todos los idiomas posibles. Ok, de eso nos vamos a ocupar más tarde. Y viene también, bueno, esto no nos sirve. Y un cargador. ¿Has comprado un celular? No, es un drone. <risa> un cargador USB y micro USB. Bacán. Supongo que esto se conecta al drone. El drone Pasemos a la parte más interesante que todos estamos esperando. Incluida yo. Chon, chon, chon ¿Qué será? A ver, abrimos. Cuidado que se cae. Robote, wey. Oh. oh. ¿Qué es esto? Es una mosca. Es una... Sí, parece una mosca, ¿verdad? Me muero, qué lindo. Dice Spark. Y están sus motores, sus hélices qué chévere este parece que es el sensor y esta es la camarita que se mueve por un gimbal qué tecnología está cuatro hélices y tienen la marca y y esto obviamente se abre porque si no los hélices no funcionan sus patitas hay que tener cuidado porque seguro esto es bien frágil ya abrimos todas, esta lista, parece, falta la batería Es muy chiquitito, mira el tamaño de mi palma y el... y el dron No pesa nada, nada, de verdad, es muy liviano Gracias a Dios, ¿Cuánto crees que pesa esto? No sé, pero espero que no sea juguete Nada de juguete, mira, la calidad es bien pro Y viene con una batería no es como cualquier batería, sino es especial para el dron, así que no se puede intercambiar. Y esto se inserta aquí. Solo hay que empujarlo. Ups, creo que lo prendí. Así va la batería. Este es el botón de encendido. Y para sacar la batería simplemente aprietas y jales. Esto es todo lo que tenemos en la caja. Ya pusimos la batería. Pero ustedes se preguntarán cómo se maneja el dron. Bueno, algunos... Viene con el control que posiblemente ya han visto, pero este dron justo lo compré sin el control, entonces se tiene que manejar con el celular. Así que no se preocupen, que igual van a poder manejarlo. DJI tiene una aplicación especial para el DJI Spark y cada dron. Ok, esta es la aplicación del DJI Go 4. Entramos, esperamos un ratito. Tienes que apretar las tres rayitas de encima, escanear el código QR. Y te va a pedir activar el dron o conectarlo. En este caso ya lo hemos conectado después de muchos intentos. Es un poco sensible. Tienes que escanear el código que te sale aquí y automáticamente se conecta. Y cuando regreses a la pantalla principal te saldrá conectado. Vamos a dar a empezar vuelo o start flight. Ok, así aparece la pantalla primero. la soy yo en el reflejo. Este es el menú bastante amplio. Lo primero que hay que hacer es calibrar el compás. Ready to go que dice en gpi ahí, es que está listo para volar. Estos dos puntos nos dan más o menos el tiempo estimado de lo que queda de la batería. La batería está en 85%, hay que tener cuidado porque si baja mucho después es más difícil que regrese a uno. Recomiendo ver el menú uno por uno para ver que todo esté correcto. Sobre todo esta opción que te permite activar el sensor de obstáculos para que tu drone no se choque con nada y esté protegido. En realidad te he dejado todo como lo encontré, ya después me voy a ocupar de ver uno por uno. Esta es la batería y me va a avisar que al 30% de la batería tengo que regresar el dron sí o sí. Ese es el despegue y aquí vas cambiando de cámara a video. Así de rápido, todo en la palma de tu mano. Hay un montón de cosas que tienes que revisar pero no lo vamos a hacer ahora porque vamos a volar. Bueno, tuvimos que salir al parque porque a la hora de querer calibrar el dron sale que hay unos campos magnéticos que lo impiden, entonces hemos decidido salir y probarlo aquí afuera. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí está.